Buenos días capos, aquí Zugasti en Barcelona Paraíso, ciclista y menuda ciudad tenemos, menudo día y hoy un invitado de lujo, lujo, lujo que es un nuevo partner que ha venido a Orbea, a la Orbea Factory Team que nos trae material guapo, guapo. Altino, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti por venir a Barcelona, estamos aquí en Plaza Cataluña, sí. Es que no es que el tiempo no está con nosotros, pero... ¿El tiempo no? No, no, realmente. Es peor en Marsella. Hoy. Es que Ram es una empresa americana, pero Altino es el encargado un poco de, de la zona esta del sur de Europa, es de Marsella y está bien acostumbrado. Así que esta es Plaza Cataluña, este es el kilómetro cero de, de Cataluña, de Barcelona, y justo aquí al lado tenemos Orbea Campus, ah, bien. que es la tienda insignia de, de Orbea, ¿no? Perfecto y al lado hay un restaurante que yo no soy de comer pero en Marsella se come bien pero Ahora aquí sí. también eh sí Entonces, así que vamos a dar un paseíto y, ¿Sí? ¿Y vamos después de comer y y, y luego allá, me enseñas ¿no? cosas de Ram que creo que hay novedades importantes pequeñas pequeñas novedades novedades importantes vamos allá <risa> A explicar a Altino un poco qué es Campus, ¿no? Vale. De hecho, Orbea Orbea es una marca de bicicletas, como tú bien sabes, y la primera tienda Orbea de, de España y del mundo ha estado en Barcelona. Félix es el capo, así que él te explicará bien qué es Orbea Campus, un poco las filosofías, los servicios sí. y todo, ¿no? Exacto. Y aquí, pues cerramos todo lo que es Concept Store tradicional para acercarnos al ciclista y de ofrecerle todos los servicios que van relacionados a ese mundo. Altino! ¿Ya estamos aquí en casa? En mi casa en los próximos meses. un poco en nuestra casa, sí. porque yo he hablado con Ander. Y yo me he enterado que hay acercamiento muy importante entre SRAM y Orbea, ¿no? Sí, con, con la ayuda de ustedes. Para nosotros es, es muy importante de, de tener este patrocinado con, con Orbea Factory Team. No vendrás sí. con la idea de quitarme el mega Yo le tengo mucho cariño al Red, ¿eh? ¿Mm? El, el Double Tap. Oh. El clac, clac, clac. Ahora debes, debes olvidarlo, uh, debes quedarte que con la idea que es el, es el grupo lo, el más ligero del mercado. Me encanta. Vas a tener también la idea que es el grupo el más intuitivo del mercado. Vas a tener la idea y te poner en una situación que es el grupo el más ergonómico del mercado. Uh -huh. Y vas a poner la idea a utilizar uh, sin cables. Y debes poner también en, en el movimiento de ir en discos. ¿Y qué es el Access? El Access es el paraguas uh, de nuestro nuevo grupo de carretera y de montaña. Es un paraguas tecnológico que uh -huh. te permite de ponerte tú uh -huh. al medio del componentes y del cuadro. Puedes elegir la cor de tu cuadro, lo haces. Uh -huh. Siempre he visto cuadros con cor que no uh -huh. se ve, no, no se ve. Bueno, no se... el sistema Mayo de Orbea, Sí, ¿no? es que perfecto. Orbea dice, creamos bicicletas y los puedes personalizar a coste cero puedes seguir colores al final es un, sí. un plus entonces al costo cero tienes la capacidad y la posibilidad de poner un grupo de carretera o de montaña y te access o eagle access a tu personalidad tenemos dos cosas a ver innovación total completa poner algo que cambia el uso pero simplificar hoy cuando pones un Red etap Access en tu bici, lo pones en media hora, 45 minutos. El Eagle es lo mismo, 30 minutos para ponerlo. Ponemos en el mercado componente que te simplifica el uso, la práctica. Mm -hmm. Más lejos vas, más rápido vas, más tiempo vas a estar en tu bici. Tiene ahora una cassette con uh, uh, saltos. Sí, con saltos. De diente a diente, siete. Tiene siete piñones boom, diente a diente. O sea, digamos que cuando empieza el pequeñito, en vez 10, de ser 11, que hasta ahora era 11, al 10, ahora es el 10, 10, que es el mismo de Eagle, de mountain bike. Exactamente. Y de ahí sube 10, 11, 11, 12, 13, y son 7 escalones seguidos, y en vez de tener 11 coronas detrás, son 12 coronas. Sí. Y la grande la puedes elegir de hasta cuántos dientes? 33. Uh -huh. Y no, antes teníamos no sé, 7 o 8 cassettes. Luego, además, con el Access, con el móvil, papá, ¿Sí? configuras todo y eliges tú la combinación sí. que. tienes una aplicación que descarga directamente en Android o iOS. Mm. Después puedes elegir exactamente lo que quieres. ¿Quieres bajar o subir a izquierda o derecha? Lo puedes. Mm. ¿Quieres cambiar el sistema? Esto, esto, esto en, en el mundo de la bici es la primera vez que hay una aplicación para controlar todo esto, ¿no? Uh, sí. Sois pioneros en esto. Somos los únicos hoy los únicos que sí, haces con esto. una aplicación telefónica sí hoy y que, que te simplifica y, el y, sistema y aparte de la velocidad de no. transmisión y esto eh, te, tema batería se puede, es que yo esto la batería del etap a veces se puede controlar esto o no la batería sí puedes ver el, la la, el, la la durabilidad la durabilidad, que la durabilidad que tiene pero una batería es 60 horas de uso, 1.200 kilómetros, se carga en 40 minutos. La aplicación es un plus, no, no, no lo necesitas. Vale. Si quieres utilizar la bici, compras una bici o compras un grupo, le pones. la tienda o lo que sea y te olvidas. Y te vas con ella, no necesitas la aplicación. La aplicación es un plus, es ponerte al medio de SRAM y la oferta que ponemos en el mercado con los grupos. Hoy SRAM propone un grupo con una tecnología que te permite de tener tu propio producto. Bueno, lo último, que aquí me gusta interactuar con la gente. ¿Ah? ¿Tú te comprometes a sortear un par de gorras rojas entre los que dejen comentario aquí abajo? Sin problema, los sí. cinco primeros. Los cinco primeros que dejen comentario aquí abajo y compartan este vídeo, Altino y Ram se comprometen a una gorra de Ram súper guapa. Altino, un grande de Francia, tío. Ram, madre mía. Nos trago la lotería algunos. Capo. Un placer, Iván. Un placer. Un placer. Os pues, arriba, Aquí tienes tu nuevo grupo, uh, ese es el SRAM Red e Access. Yo sé que va a ser la primera vez que vas a poner tus manos sí. en este grupo, en esta tecnología, pero vas a ver que es muy intuitiva, muy simple. Barras uh, con la mano izquierda o derecha, puedes elegir, o subes con la mano izquierda o derecha. Pues realmente elegir y poner este grupo, a tu voluntad, ha visto que las baterías son muy simples, puedes... Y además pueden cambiarse, ¿no? De una a la otra. Puedes cambiar o robar a la bici de e si, <risa> si... Se oh, hace más, falta, si, ¿no? Si, <risa> se, falta. se puede configurar todo desde todo. la aplicación? Vale. Puedes configurar, cambias de cassette, pones la cassette. Quieres ir de modo secencial, es un modo un poco como un uh -huh. coche automático, subes, bajas y el desviador cambia automáticamente. Vale puedes pedir de uh, puedes pedir al sistema de cambiar de manera uh, total el cambio o es sea, ir de más pequeño piñón uh -huh. al más al más grande de manera directa o dos por dos o tres por tres uh. Uh, es realmente un sistema que te da la posibilidad de hacer tu propia bici como lo quieras.